salvan de los robos en la iglesia de la antigua se llevaron varias piezas aprovechando que las monjas se habían trasladado a otro convento voy a daros las luces esta es la iglesia de la antigua sí. entonces en ese intermedio fue cuando se llevaron estos angelotes de aquí este estaba tirado en el suelo y lo hemos vuelto a colocar en su sitio ¿Eh? ...además de eso se llevaron también dos columnas... ...las dos columnas de este pequeño retablo... ...como ustedes pueden ver... ...ven los anclajes donde estaban las columnas... ...pero faltan. Las piezas de este retablo no son las originales... ...han tenido que ser sustituidas porque las que había se las llevaron las monjas en su traslado a otro convento.